8 Datos Increíbles de México Número 1 Existen alimentos que son originarios de nuestro país. Entre ellos se encuentran los siguientes. Aguacate Nopal Amaranto Cacao Chile pipazote, Maíz, entre muchos otros más Número 2 De igual manera se encuentran animales que son originarios de nuestro país Entre ellos se encuentran los siguientes Conejo de los volcanes Soloidscuintle Ajolote Tortuga del desierto Número 3 México también es el segundo país con mayor número de católicos en el mundo con un total de 112 millones de personas solo por detrás de Brasil con 176 millones de personas en la religión católica Número 4 la Ciudad de México es la ciudad con mayor número de taxis en el mundo, con unos 60.000 taxis circulando diariamente. Número 5 Hace unos 65 millones de años, un meteorito impactó el área de la península de Yucatán, dejando así un cráter de 180 kilómetros a 600 metros de profundidad. Este fue encontrado en 1981 cuando una empresa perforadora realizaba trabajos en la zona. Es probable que este meteorito haya sido el causante de la extinción de los dinosaurios. Número 6 México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, pasando así a los Estados Unidos con un 30%. Número 7. Nuestro país es el mayor productor de plata en el mundo. Aquí se muestra una gráfica de los países con mayor producción de plata alrededor del mundo, la cual México lidera. Y número 8. Es la segunda ciudad en el mundo con mayor número de museos, con un total de 151 museos registrados y otros 200 que aún no están reconocidos, siendo así la primera en América con mayor número de museos.